Me fui en Hábitat, me dijeron que viví 11 años en, en alquiler. Después eh, me dijeron, me mudé dos veces de, de casa, de alquiler. Pues me dijeron lo de Hábitat, me fui en una reunión. Después, en una semana que asistí en la reunión, me fui a llenar un formulario y me llamaron lo de Visión. Y la construcción de mi casa duró tres a cuatro meses. Pensé que nunca iba a tener mi casa, ¿verdad? Pero después, en tres meses, tuve mi casa feliz, realizadísima en mi casa. Lo que uno paga en alquiler por algo que ya es mío, lo que no es más una casa ajena que tengo que dejar y, y mudarme en otra casa, no, es ya mía.